Este viernes 11 de noviembre. Asiste a la conmemoración. 33 años de la ofensiva. Hasta el tope y punto. Y la lucha continúa. 2 de la tarde. Entrada de la Minerva. Universidad de El Salvador. Invitan Secretarías Nacionales de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN, Secretaría Nacional de Juventud y Secretaría Nacional de Memoria Histórica veteranos y veteranas en pie de lucha porque la lucha continúa